Estas son las obras en las cuales una ciudad por sí sola no puede dar el, el paso cuando tiene un ritmo de crecimiento eh, importante, cuando se incorporan prácticamente eh, familias en, en número importante a un, a un sector que genera la alegría de poder tener la vivienda, el terreno para poder hacerlo, eh, pero después cómo vinculamos. ...con el resto de la ciudad... ...y si ese vínculo no se da... ...empieza a aparecer... los de aquel sector, los de este sector... los de este lado de la vía, los del otro lado de la vía... Eh, ...estas cosas que no integran... ...estas cosas que van marcando después diferencias... ...divisiones... ...en las cuales no todos se sienten parte... ...y creo que una ciudad crece... Eh, y, ...y lo tiene que hacer en forma integral... ...cuando se mira de esta manera... ...entonces esta obra... Sin duda que va a permitir eso y es una, una alegría que compartimos eh, plenamente con toda la gente de, de Sunchales. Creo que es una decisión eh, correcta, importante, hacer una conexión de estas características que va a realzar toda la zona eh, y sin duda le va a, a generar a, a todos los vecinos del lugar eh, un realce de. de su comunicación, de sus perspectivas de integración en la ciudad y que va a generar más desarrollo en todo este sector equilibrando la, de, de manera más integrada a la infraestructura que, que se tiene.